Dos casas aprendí aquí en la Bono. Se prendía en las dos casas. Ay ay ay. Estaban reprendiéndose. los bomberos siempre están, nunca llegan, que saquen todo ahora, anda a pero hay una que está fuerte allá atrás, ¿eh? Eso hay que quitarse de allí, y no es bueno quedarse aquí, porque si te explota un tan de una banda, ve, ve cómo está eso de arriba. Ya tú sabes. Hey, hey, hey. Ya se fue a pique esa casa, vean. Y hasta la de arriba corre peligro. Cuidado con el alambre eléctrico si se rompen. Okay. Okay. Wey, ¡Lo alambre eléctrico se el es... bro ¡Brother! de ahí del alambre eléctrico! Despéguense de ahí, que se rompe cualquier alambre y lo mata. Cualquier alambre eléctrico de eso se rompe. Y lo mata. Pero mira, mira, mira, mira. Ese fuego está duro. Y los el alambre eléctrico, mira. Mira los alambre, mira, mira. No para venir para acá, ¿ves? El hey, pipo. Eso, eso. Mira, mira, mira, mira. ¿Qué